Bien, eh, por supuesto, ahí lo ven en pantalla. Nuestro WhatsApp abierto, 261-344-4444. Pueden contarnos cómo pasan las historias y demás, pero también meterse de lleno en el tema de hoy, que no escapa a nadie porque tiene que ver con esto del cuerpo, el valor no. que se le da, las críticas sí. a, a raíz de lo ocurrido. Con Wanda Con las fotos de Wanda, Nara Viste que son esos temas que salen en una mesa de debate Con la familia, con amigos, en el trabajo Y que te sentás a escuchar las opiniones de las otras personas Está bueno que pase esto Y está bueno que se, que, que se hable, ¿no? Del cuerpo de las personas Mira, justo estamos viendo la foto de Wanda Por si no sabías, esta foto se viralizó y realizaron de Wanda sacándose fotos en la playa disfrutando y ella salió ¿no? a hablar de por qué claro, porque fotos. Wanda nos venía mostrando uh -huh. unas fotos con un físico 90, 60, 90 o por ahí uh -huh. hasta que fotógrafos profesionales la encontraron en la playa, la fotografiaron y la subieron así sin Photoshop claro. sin las herramientas que ella usa exactamente, y que fue mostraron? lo que hizo cómo es, viste que decía, la escracharon, no la escracharon porque es lo que ella estaba haciendo en sus vacaciones compartiendo obviamente ella salió ...a defender lo que eran estas fotos... ...y lo que ella por ahí hace en sus redes sociales... ...claro... ...en realidad la, eh, le, le, ...le sacaron... iba a decir, le sacaron la careta... ...pero suena muy fuerte... Este por eso tampoco eh, si eh, la escracharon... No, ...no, mostraron eh, la realidad... ...mostraron la realidad... ...y eh, un poco dejaron en evidencia... ...que lo que ella continuamente nos vende... ...no es real... ...esto claro. de eh, un cuerpo perfecto... ...y una vida perfecta ...y entonces también. ¿qué? ...llegó el descargo... Sí. ...y el descargo está bueno... Está bueno, está bueno porque ella agarra la foto y la sube y dice, chicas, si yo soy esta comiendo pizza, voy si yo soy esta comamos pizza todas las vidas, así me va de bien. Si yo subo una foto de mis hijas cuando no están llorando, yo elijo subir esta. Si yo subo una foto mía comiendo sushi es porque yo elijo mostrar algo positivo y que mis redes sean sea todo bonito, ¿no? Claro, la justificación que ella quiso dar tuvo que ver con eh, elijo mi mejor perfil uh -huh. para subir a Instagram, pero en realidad tengo celulitis como todas, raíces en el verano, porque no me tiño, me relajo, acné y demás. Sí. Soy humana, quiso decir, uh -huh. como polenta, arroz, los pibes me lloran, pero no subo eso. Pero lo que subo lo toco. Lo retoco. Eso es raro, ¿no? Bueno, no. Y yo te iba a decir, uh -huh. el descargo está bueno. Sí. ¿No? Si de aquí en adelante actúa no, en consecuencia. Muestra, muestra realmente lo que es. Porque si mañana va a volver a subirnos fotos todas retocadas... No, no le vamos a creer. Y sí, eh... Es verdad, es, es un buen punto, María, es medio, es medio raro. No sí. sé, ¿qué opinen del otro lado? Me encantaría, ya, ya tienen nuestro número de WhatsApp, así que desde ya les pedimos que nos manden su opinión. Es un tema que es re importante hablarlo, por eso elegimos acá debatirlo desde la redacción y los vamos a leer todos los mensajes. Bien. Me dice la producción que tenemos a la entrevistada con ya quien está. vamos a profundizar este tema. Ya está. ¿Le damos la bienvenida? Dale, ¿la presentamos? Vamos. Vamos con Agustina Cabaleiro. Ella es influencer y activista Body Positive. ¿Cómo estás, Saúl? Bienvenida desde la redacción. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Primero que nada, te vamos a preguntar si más o menos eh, tu razonamiento va por el lado que va el nuestro. Este, do, este de, bueno, Wanda, si asumís que tenés todo esto que te hace tan normal continúa así y mañana no me vendas a otra cosa. ¿Tu razonamiento va también por ahí o no? Sí, yo siento que es una discusión muy compleja como para decir eh, Wanda está bien o Wanda está mal, uh -huh, porque nosotros uh -huh. también le exigimos a las personas que vemos en redes o a las personas famosas perfección y una vida aspiracional y nos encanta ver las carteras y todo. Y ahora un poco nos cansamos y le pedimos vulnerabilidad y cuando muestran vulnerabilidad salen escrachadas, entre comillas, o salen las fotos paparazzi, de la celulitis y la panza, que no es totalmente chata. O sea, es como muy difícil. Dijiste, te, te exigimos, eh... les exigimos. ¿Quiénes les exigen? Porque es lo que ellas eligen hacer. Tal cual. No son ellas las que claro. deciden vender eso. No, a ver, eh, para empezar, hay un patrón de belleza que tenemos que seguir todas las mujeres, que es lo que todas sabemos de que no está bueno tener celulitis, no está bueno tener estrías. Después cada una puede... Eh, no decidir, pero puede fijarse cuánta bola o cuánta cuánta bola le da o cuánta bola no le da a esos temas, pero cuando empezás a dejar de lado el patrón de belleza y hacer un poco lo que vos querés, se te empiezan a cerrar eh, ciertas puertas eh, no es tan complejo como Wanda es, eh, hace todo mal pues si no toda la gente que veríamos en redes sería distinta y son todas más bien parecidas sí sí, sí. tenés, tenés y... razón sabes que tenés razón <risa> Pero si esas puertas se que... cierran por esos patrones que arcaicos que ya hay que sacarlos de una vez por todas porque perjudican a todo el Tal. mundo, qué bien cerrada esa puerta, opino. O sea, que sí, cerrámela, no quiero saber nada más acá. No, sí, pero el tema es que hay que... A ver, no, no lo aguanto en particular porque... Pero hablando de, no sé, eh, ayer también fue otra entrevista hablar de lo mismo y hablaba de, por ejemplo una de las chicas que es actriz, y le digo, pensá, ahora vos es una actriz reconocida, pero pensá en vos, actriz de 18 años, en un casting donde nadie sabe quién sos. Y quizá el director te elige eh, porque sos más linda que la que tenés al lado, y la que está al lado tuyo quizá eh, tiene el mismo, eh, el mismo talento que vos, por así decirlo, y entrás en ese juego y tenés que jugar, y si vos decís como, no, no me gusta esta decisión, no pagás el alquiler a fin de mes. O sea, es como muy complicado elegir jugar o no jugar, porque hay trabajo de por medio, hay un montón de cosas. Eh, la crítica, pues si Wanda dice, bueno, a partir de ahora soy natural para siempre, sí. van a hacer constantemente fotos de ella con su celulitis en la playa hasta uh -huh. que la gente se canse. Sí. Es como muy complejo como para decir, me corro o dejo de jugar o sigo jugando. Un poco estamos todos obligados a jugar eh, este eh, juego. Sí, es complejo y como decís, es anterior vale. a las redes sociales. Eh, desde 100%. hace tiempo, eh, culturalmente, se nos viene exigiendo a las mujeres que seamos flacas, que no tengamos esto, que no tengamos celulitis, que no tengamos arrugas, que tengamos los dientes Total. blancos, el pelo brillante, no sé, se me ocurren sí. mil cosas. Mil cosas, millones, totalmente. Y creo que es muy difícil, o sea, siempre como o sea lo básico es que no está bueno que nadie opine el cuerpo de nadie y que le saquen una foto a Wanda porque tiene celulitis. Ahí estamos todos de acuerdo. Sí, pero Ahora, si Wanda sí. está haciendo todo bien o todo mal, es mucho más complejo analizar. Sí. Eh, porque estás en un lugar determinado y para muchas, a Wanda quizá no le cambia tanto, pero para muchas tiene que ver con el laburo, tiene que ver con la llegada, tiene que ver con el mensaje que quiere hacer llegar a la gente. Eso Es complicado. Eso sí, estamos hablando, por ejemplo, en este caso de Wanda Nara, que tiene un montón de seguidores en sus redes sociales de todo el mundo, no solamente de la Argentina sino que la siguen de todo el mundo ¿Qué es lo que, right. lo, lo que yo pensaba y opinaba en mis redes sociales a raíz de lo que pasó la Banco, a Wanda me encanta ella, su forma de ser lo que hace con su mundo, con sus hijas es una empresaria que la verdad que lo ha construido todo sola, pero, qué es lo que yo pienso Agus a ver si lo comparten conmigo ella sube un mundo a sus redes sociales y ella dice yo decido mostrar lo que yo quiero mostrar con mis hijos, con mi moda con mi cuerpo, con todo, está bien pero vos, aceptando que usás Photoshop, que no te aceptás en lo físico como sos, ¿no estás dando un mal mensaje también el decir, mira, yo hoy no estoy de buen humor, me voy a retocar un poco y voy a subir eso? En lo físico hablo. Es que siento que también le estamos pidiendo esa vulnerabilidad o le estamos pidiendo eh, esa que se ponga esa bandera a gente que viene del palo de... Eh, lo más hegemónico que es quizá la tele eh, eh, eh, y, y los programas de ese estilo Es como que tienen, o sea, hay como una manera de hacer las cosas Que siempre mostrarte perfecto, con filtro, con Photoshop, etcétera Que si no te lo pones, vos te lo ponen Porque si Wanda va a un Photoshop O sea, Wanda va a una sesión de fotos para su marca Después no está ella con el teléfono achicándose la, achicándose la cintura Se la van a achicar, se la va a achicar un editor Sí, sí. Eh, sí. Y ahora como que el consumidor está cambiando, entonces como que siento que esas figuras no saben medio de dónde pararse porque algunos te van a bardear y otros te van a lavar oye oh, no se ¿sí? puede quedar con, con el diablo pero es como que siento que hay una confusión de, está, está bien esta Wanda porque tiene llegada está bien, eh, ¿qué hace? ¿está mal? ¿está bien? Ah, bueno, es una sí, jugadora, sí, es una víctima más por así decirlo, eh, entre un millón de comistas. sí, sí, está complicada oh, la situación porque sí. además todavía hay mucha hipocresía ¿viste? que eh, desde lo discursivo se dice algo respecto de lo que está bien, de lo que está mal, del rechazo a los, a los cuerpos hegemónicos y demás, y eh, después se actúa al, al contrario, a contramano de eso, y se critica Obvio. a la mujer que no cumple con ciertos cánones. Totalmente, total. O sea, si se empieza a mostrar más eh, real, entre comillas, sí, vulnerable, van a, o sea, por lo menos al principio van a empezar a salir un montón de notas, de chimentos, de... Wanda hizo esto, así con cualquier mujer celebrity, ¿no? Sí, total. Eh, y también, si lo llevamos como a la vida más común, o sea, a la vida de, de los que están viendo este programa, ponele, trasladémoslo, o sea, saquémoslo de Milán y traigámoslo como un poco más a tierra. Si vos de repente mostrás todo como arreglada y de repente te dejás estar entre muchas comillas, es muy probable que tu mamá te diga algo o que tu novio te diga sí. algo. ¿Sí? O algo te, te, te pasa, te... estás sí, enfermo, rucho. sí, total. Tenés que estar siempre Entonces haciendo. es como que es algo medio general, que o sea, no lo inventó ni Wanda, ni, la, ni Instagram. Viene de larga data. No, está instalado. Viene de larga, sí. larga data el hecho de que pensemos que podemos opinar del cuerpo de mujeres cuando de varones sucede, obvio, pero no tanto. Sí. Eh, eso viene tipo antiguo, sí, quedó es viejo ya. Vos en tus redes estuve chusmeando un poco, está muy bueno el, el contenido que subís y sobre todo que está muy relacionado con el tema de la, de la, de la moda y sobre todo en, en ropa moderna que está de moda para chicas con cuerpos distintos, estaría bueno también hablar sobre eso, no sobre el tema de la moda, cómo estamos en ese sentido, qué respuesta tenés con las chicas, cómo estamos eh... en la Argentina. ¿Cómo estamos en la Argentina? Bueno, la Argentina es eh, casi referente en la región en cuanto a, a todo lo que son causas sociales y en cuanto a la moda, en cuanto a la inclusión, también tenemos un muy buen mercado, más que nada porque los emprendedores, o sea, las marcas más chicas se lo ponen al hombro, yo, yo, yo por lo menos con el talle que tengo, eh, que no consigo ningún tipo de shopping, jamás lo conseguí ni cuando tenía 12 años, eh, hay, tengo muchas más chances de conseguir ropa por ejemplo en un showroom de marcas emprendedoras, marcas chiquitas que tienen menos recursos porque son chiquitas están arrancando que en marcas más grandes que tienen más recursos, entonces hay un montón de más oferta que cuando nosotras éramos chicas, ponele, que debemos ser uh -huh. más o menos la imaginación. Sí. Eh, pero falta un montón todavía falta un montón en cuanto a los talles, en cuanto a la oferta de lo que se puede poner a alguien flaco y lo que se puede poner a alguien porque gordo la gente flaca que no está todo mismo, en todos eh? los talles que la gente flaca también sufre lo mismo en el tema de los talles. Eh, ponele, o sea... ¿O opinás, opinás? Está bueno que me digas tu opinión. opinas que no? A ver, siendo eh, la delgadez, la hegemonía, siempre todo es más fácil para eh, de conseguir talles, por lo menos para la gente flaca. Obviamente hay gente que todo le queda enorme o que todo le queda largo, así como hay gente que todo le queda corto o que le queda bien de acá y mal de allá. Para eso se creó la ley de talles, para, para saber cómo son los cuerpos en Argentina. Uh -huh. O sea, a todo el mundo le cuesta conseguir talles. Obviamente que los talles más grandes son los que menos se consiguen, porque los talles por una cuestión de oferta y demanda, de gastar menos tela, ah, sí. se van achicando, uh -huh. o sea, no se van agrandando los talles. Entonces hay una gran eh, demanda que no está cubierta, que generalmente son los talles más grandes. Te escuchaba y decías que en Argentina eh, dentro de todo hay propuestas, porque hay emprendedores que se han puesto el tema al hombro y demás. Eh, y razonaba respecto de en qué posición dilemática está en nuestro país, porque por un lado destacase esto como bueno y por otro lado creo que es un país donde eh, mayor cantidad de presiones hay eh, sobre las mujeres, lo que se ponen, lo que hacen, eh, cuánto pesan, cuánto miden, cómo se peinan y demás. Sí, 100%, total. En Argentina, Argentina es el, pa el, se es el segundo país con más porcentaje de trastornos eh, alimentarios del mundo. Y el 45% son varones, o sea, Ajá. obviamente la mujer lo sufre porque la mujer siempre es objeto de que le digan que se ponga, que no se ponga, que suba, que baje, Ajá. que le falta que le sobra, eh, que está vieja, que está joven, que está plana, que está gorda, etcétera Los varones también lo sufren, pero Argentina es el país con, eh, el segundo país con mayor porcentaje de personas con eh, trastorno de anorexia, bulimia, trastorno por atracón, una combinación de varias. Eso es muy terrible porque eso habla de lo que exigimos como sociedad claro. y eso termina... Eh, convirtiendo en que a Wanda le digan que eh, tiene celulitis y tiene panza. Sí. O sea, todo forma parte de un todo y ahí aprendemos que evidentemente está mal tener panza y tener celulitis. Incluso sos Wanda nada. Eh, incluso eso. Evidentemente no es un tema generacional, lo acabas de decir vos. Esto pasa desde antes de las redes sociales. Sí. Pasa, hace un montón y por ahí te pones a pensar, ¿no? Y te preocupa Al. como mamá. ¿Qué va a pasar el día de mañana con nuestros hijos cuando crezcan? ¿Cuáles van a ser los patrones? ¿Y qué es el ejemplo que van a seguir? Vos con, con todas las respuestas que tenés en tus redes sociales, porque tenés un montón de seguidores, y está de verdad que te sigan, porque está re bueno el contenido que, que, que tenés. ¿Qué, ¿Qué respuesta recibís o qué pensás que puede llegar a pasar? ¿Podemos cambiar en algún momento? Porque siempre es lo mismo, siempre nos estancamos en el mismo problema. Yo creo que definitivamente está viendo un cambio porque eh, cada vez hay más marcas que apuestan a la inclusión, porque cada vez hay más emprendedores que dicen, che, si yo no tengo estos talleres directamente no mi marca, me dedico a otra cosa. Porque hay medios que hablan de esto, por el hecho de que yo esté acá hablando con ustedes, ya habla de un cambio. El hecho de que nos haga ruido, que Wanda tenga que hacer un descargo. El hecho de que Wanda diga, si hago este descargo está bien y no es lo que me toca por ser mujer. Verdad. ¿Se entiende? No es como eh. las reglas del juego porque soy famosa. Y es lo que me toca bancar, que digan, che, quiero patear un poco el tablero y coman pizza que no pasa nada. Lo cual me parece un mensaje súper positivo, sobre todo por la llegada de Wanda, que la siguen, como ustedes dijeron, millones de personas de todo el mundo. Y todo gente que pizza riquísima. Como, de... ay, comamos pizza, podemos. Claro, claro lo, me lo dijo Wanda, chicos, vamos a tener pizza hoy. Eh, siento que está habiendo un cambio, yo lo veo en mis mensajes, que obviamente es una porción muy pequeña de, de, de Argentina, por lo menos. Y lo que me gusta de lo que pasa en mi comunidad es que me llegan mensajes de gente de mi edad. Yo tengo 27, me llega gente de mi edad, mensajes de gente de mi edad, me mensajes de gente más chica, tipo, che, tengo 15 y estoy atravesando esto y en el colegio quizá no me dan bola, entonces me sirve tu contenido. Y me llegan mensajes de mamás diciendo, estoy criando a mi nena de 5 años y ya en el jardín pasó esto, me hubiera encantado tener tu libro, me hubiera encantado ver tu contenido cuando tenía 30 o cuando tenía 15 o cuando tenía 25 eh, es algo definitivamente generacional, con otras herramientas y con otros contextos, también los pies ahora vienen muy vivos, o sea, tienen una cantidad de información, la, los adolescentes de ahora que yo no entiendo, o sea, me pasan por arriba en un segundo, son muy inteligentes, literal, eh, tienen mucha más información, lo cual está bueno y es malo al mismo tiempo en Total. distintas medias. Eh, siento que hay un cambio, pero falta un montón por hacer, obviamente Un montón falta, porque en eh. realidad, sí, sí, falta un montón porque Bueno, en realidad esto de discriminar, por ejemplo, a, a la persona gorda eh, existe de hace miles eh, Se Tal. le puso un nombre a esa discriminación, ese maltrato, se le puso bullying Y sigue existiendo, fíjate que hace cuánto, un mes atrás, dos eh, la nena fan de Lali, Ay, sí, que la no la quería ir Tupungato. a la escuela y se viralizó sí. por no querer ir a la escuela de acá de Mendoza, de Tupungato, no quería ir a la escuela porque le hacían bullying por gorda. Digo, nos falta un montón. Totalmente. Falta muchísimo. Yo trato de mantenerme como positiva y decir como, bueno, avanzamos, hay talleres se habla de esto, queremos eh, discutir un poco más sobre estos temas pero obviamente falta muchísimo y, y no va Nos a cambiar falta... no va a cambiar desde afuera hacia adentro sino que es desde casa hacia Uy, afuera la educación es eh, lo que sí, les correcto. vayamos enseñando a los chicos a los es más chicos sí. sobre todo porque por ahí los más correcto. grandes ya vienen viste con, con esta que cuestión te, te eh, pensar... naturalizada que, hay que es más difícil de revertir pero al chiquito un digo un niño de cuatro años que dice vos sos gorda vos sos gordo o sea por qué lo, lo aprendió a decir? y por pues, lo ¿dónde aprendió escuchó obviamente ojo lo en, casa, en casa con pasa. lo que decimos es... Es un, un sí, cuidado o sea, importantísimo. A mí no me gusta mucho ponerme en el papel de decirle a, a los padres cómo crear a sus hijos, porque criar un, un nene debe ser un bardo. No soy mamá, pero me imagino que no debe ser nada fácil. Entonces, Te decirle, muy y bien. encima, inculcale, o sea, debe ser re complejo y no me quiero meter en ese papel. Pero obviamente cuando un nene de 3, 4 años va y le dice gordo a un compañero en el colegio, en el jardín, es porque de algún lado lo está sacando y no porque la mamá o el papá fue y le dijo si ves algún gordo, pegale. Claramente no, no es tan literal, pero capaz, eh, no sé, el nene escuchó que vino la vecina y que después la madre le dijo al padre, viste cómo engordó con el embarazo, con el divorcio. Y ahí entiende, porque son esponjas los pibes. Sí, lo o sea, no los podemos subestimar de esa manera de entender Eje. que de pensar que no entienden de lo que hablamos porque son chicos. O sea, son muy inteligentes. Eh, ahí ella hay un, un súper problema de base y obviamente cosas que acompañen, porque si vos le criás a tu hijo en la inclusión, por así decirlo, o con valores que estén buenos, entre comillas, pero después ve la nota de Nara y es una adolescente con, no sé, con el cuerpo parecido a Nara dice, evidentemente está mal, y después va a un shopping y no consigue ropa y no se puede vestir, y van absorbiendo esas cosas, esas experiencias y sacando conclusiones, evidentemente mi cuerpo está mal. Y hasta que no suba, baje, me ponga, me saque, me filtre, no me filtre, no voy a poder ser feliz. Tal cual, Agustina, querida, muchísimas gracias. Un placer. Gracias por la Gracias, Agustina. Y, y sigan en Instagram porque está muy bueno el contenido que sube. Besos. Gracias.